Muy buenas tardes, bienvenidos a otra videoconferencia de la Cátedra de Investigación Educativa. En este caso nos acompaña la tutora Noemí. Nos acompaña la tutora Noemí Hernández del curso Fundamentos y Metodología de la Investigación 1.2095. Eh, esta videoconferencia está orientada a lo que es la operacionalización de variables e indicadores para la investigación. Por esta razón, eh, aunque es una videoconferencia que está orientada a todos los estudiantes y las estudiantes que se encuentran matriculados y matriculadas en los cursos de la Cátedra de Investigación Educativa, lo que se recomienda es que los estudiantes y las estudiantes que están matriculados en el curso Fundamentos y Metodología de la Investigación 1, Métodos y Técnicas de Investigación y Métodos Mixtos de Investigación, sean quienes vean esta videoconferencia no porque no les sea de utilidad a todas las personas que están llevando cursos, sino porque es un proceso metodológico que está orientado hacia los procesos cuantitativos de investigación. Por tanto, las y los estudiantes que están llevando los cursos fundamentos y metodología de la investigación 2 y E, o más bien E investigación acción en contextos educativos, que llevan procesos metodológicos de corte más cualitativo, no estarían desarrollando procesos metodológicos o de investigación donde tengan que realizar operacionalización de variables bajo el esquema que vamos a exponer en esta mañana. Entonces, les agradecería, digamos, que si la quieren ver, la pueden ver, pero que no se confundan en lo que tienen que realizar en sus trabajos de investigación, verdad porque estos procesos están orientados hacia lo cuantitativo. ¿okay? Eh, por otra parte vamos a igual, vamos a tener conexión con los centros universitarios, espacio de preguntas y esperamos que esta videoconferencia a cargo de la tutora Noemí les sea de provecho para sus trabajos de investigación. Y les recuerdo igualmente que la videoconferencia luego va a ser subida a la biblioteca de la sección de videoconferencias y a los diferentes canales que contamos en la Cátedra de Investigación Educativa. Eh, a continuación yo también voy a estar moderando el foro, voy a estar leyendo y haciendo las consultas o anotándolas para para la parte final. Primeramente la tutora Noemí va a hacer una presentación general de, de, de, del tema y una vez concluido esto vamos a abrir a una sección de preguntas y dudas donde ustedes van a, a tener la oportunidad de hacer todas sus consultas al respecto. Entonces eh, le voy a dar el, el, el pase a Noemí para que ella realice la videoconferencia. Noemí, muchas gracias por por todo el trabajo que has realizado para esta presentación. Sabemos que es un tema que es eh, importante para todos las y los estudiantes de la cátedra, entonces creemos que les va a ser de mucha utilidad la explicación que se les va a dar esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias Manuel, gracias por el espacio y como bien lo dijo Manuel, este es un tema trascendental para el, uh, para el proceso investigativo bajo un corte cuantitativo. Es importante cuando hablamos de investigación cuantitativa y específicamente cuando nos referimos a operacionalización de objetivos, hablar de procesos de medición. En procesos de medición también es importante que tomemos en cuenta que la característica, como lo dice este, eh, el título, ¿verdad? Procesos de medición, es medir la realidad, es presentar esa realidad de forma cuantificable. Esa medición debe realizarse por medio de la operacionalización de objetivos que culmina a este nivel, que el proceso culmina por medio de la aplicación de diversos instrumentos. En este caso pueden utilizarse cuestionarios, encuestas u otros instrumentos que hayan sido elegidos por el investigador. También es importante tomar en cuenta aspectos o características relevantes con respecto a lo que se investiga. Eso lo vamos a ir desglosando poquito a poco cuando hablemos más adelante del proceso de operacionalización de objetivos en sí. El proceso de medición se inicia con la operacionalización de variables para que lo tomemos muy en cuenta. ¿Pero qué es una variable? Estaríamos preguntando en este momento qué es una variable, en especial para el estudiantado que inicia con los ejercicios de investigación cuantitativa. Una variable es una característica, es un aspecto teórico o abstracto que emerge de los objetivos específicos. Que varía es una característica, además, que varía y que es susceptible a medición. Las variables se aplican a sujetos u objetos. Y en este sentido, o desde este punto de vista, es cuando adquiere característica medible. Por ejemplo, podríamos hablar de edad como variable. Y cuando, este, cuando aplicamos esta variable a un grupo de personas, es cuando podemos clasificar a estas personas según su edad. También es importante que tomemos en cuenta que para identificar una variable, debemos de, de analizar los objetivos, debemos reflexionar a partir de estos, porque la variable se construye, las variables se construyen a partir de, la, de esta reflexión, de cómo medir el objetivo. Este proceso de identificación de variables continúa y se fortalece con la construcción del marco teórico. Es producto también de esa reflexión teórica a la que accede la persona investigadora. Un ejemplo para este, para este caso es cuando hablamos de religión, ¿verdad? si en los objetivos pretendemos medir aspecto, un aspecto sobre religión, esta es nuestra variable en un primer plano ¿verdad? De, de identificación de variables. Cuando hacemos la revisión y el análisis teórico, podemos también desglosar esa variable en, en este, o podemos adjudicar a esas variables otros aspectos como, como el nivel de re religiosidad ¿verdad? o el tipo de religión y eso nace a partir de la reflexión teórica que hacemos. Por eso no podemos desligar que los objetivos van a ser nuestro punto de partida para la construcción de variables, para identificar esas variables y que la reflexión teórica lo fortalece y lo complementa. Tipos de variables. Muchos autores nos hablan de, clasif de diferentes clasificaciones de variables. En este caso vamos a mencionar una clasificación un poco más extensa inclusive que la que se menciona en las primeras aproximaciones de investigación del curso de fundamentos 1, por ejemplo, y de los cursos de bachillerato. El, el tipo de variables según el nivel de medición se puede clasificar en cuantitativas ¿verdad? y en ese grupo tenemos las nominales y las ordinales. Las nominales y las ordinales nos, nos aluden más a aspectos cualitativos. También tenemos las variables cuantitativas y en esas están eh, las variables de intervalos y las variables de proporción o razón. En esta misma línea tenemos las variables que cumplen una función específica en la investigación. Una función ya sea de relación o de dependencia. Tenemos por ejemplo la variable independiente la variable dependiente y la variable interviniente. En este caso voy a referirme un poquitito más porque en los ejercicios de investigación educativa hacemos más uso de este tipo de variables. Por ejemplo tenemos la variable independiente que es una variable que como su nombre lo indica ¿verdad? no depende de ninguna causa. Es independiente en sí misma. La variable dependiente va a depender de cierta manera de la variable independiente y la interviniente es la que va a intervenir entre, el, entre una y otra, es decir, entre la variable independiente y la variable dependiente. Un ejemplo específico de esto podría ser cuando pretendemos medir, por ejemplo, las consecuencias del consumo del tabaco. ¿Verdad? Entonces, la consecuencia del consumo del tabaco la podríamos tomar como una variable una variable, este, consumo del tabaco como una variable dependiente, ¿verdad? Va, eh, valga la redundancia, va a depender de, de ese nivel de consumo que se haga del tabaco, que sería nuestra variable dependiente. Una variable interviniente, en ese caso, sería no considerar inclusive, ¿verdad? Que eso nos llevaría este a un posible sesgo de la información, que hay otras causas que también podrían intervenir para algunas consecuencias derivadas del consumo del tabaco. Si nos referimos, por ejemplo, a que, el, a que la, una consecuencia del consumo del tabaco puede ser problemas en el hígado y no consideramos, por ejemplo, que una persona adicta al consumo del café, ¿verdad? excesivamente adicta al consumo del café, también le puede provocar problemas del hígado. En este caso hablo de, de, un, este, de un caso hipotético, ¿verdad? Y no consideramos hacer una este, a indagar al respecto, entonces eso nos podría llevar a un posible sesgo en la información. Es por eso que la variable, la variable interviniente adquiere importancia y que debemos considerarla para hacer procesos de operacionalización. Continuando con los tipos de variables, también podemos clasificarlas por su valor de medición y en este caso tenemos las continuas y las discretas. Las continuas son aquellas en las que como su nombre lo indica, ¿verdad? Su proceso es este continuo. Es decir, si pretendemos medir la edad, ¿verdad? Este de una persona o, o este indagamos sobre la edad de una persona, ¿verdad? Este entre 38 años y 39 años, por ejemplo, hay un hay un hay un montón de números que considerar en ese caso. Esa, podría, esa es un ejemplo de una variable continua. Una variable discreta en este caso sería lo contrario a una, a una variable continua. También es importante tomar en cuenta antes de iniciar el proceso de operacionalización de objetivos que la variable ¿verdad? debe tener un primer acercamiento conceptual es decir, nosotros antes de iniciar con este proceso debemos haber realizado una, una revisión exhaustiva de la información, de la información alusiva al tema que estamos investigando. Esto para tener un panorama general de qué podríamos involucrar o de qué aspectos podríamos involucrar en este proceso de operacionalización. Y al iniciar esa contextualización, ¿verdad? ese bagaje de información que hemos este, adquirido con esa revisión, nos va a permitir hacer un proceso más claro y hacer un proceso más este, determinado, más este, acotado para este, no desviarnos de nuestros objetivos. En ese sentido, iniciamos con la definición conceptual de la variable. Y esto no es otra cosa más que, como su nombre lo dice, el concepto de la variable. Es describir esa variable conceptualmente. Es caracterizarla según el fenómeno que se estudia. También tenemos la definición operacional, que en este caso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Es definir todo ese procedimiento que se utiliza para medir esa variable. Y el instrumental que, que algunos autores ¿verdad? Le, le, le denominan de esa manera refiere al instrumento o a los instrumentos que vamos a utilizar para medir esa variable. Muy bien, entonces iniciamos directamente con lo que nos este, propone hoy la operacionalización de objetivos. ¿Qué es la operacionalización de objetivos? Bueno, Es desglosar paso a paso cómo se va a medir la variable con el fin de asegurar que esta sea medible, es decir que de ella se obtengan datos que me puedan acercar a esa realidad que estoy pretendiendo medir. Es un recorrido de lo general que parte desde mi objetivo a lo particular, a lo teórico, a lo medible. Es importante vean que estoy recalcando mucho eso, es importante que lo tomemos muy en cuenta. verdad Es como paso de lo teórico a aspectos que puedo medir. Es determinar también los parámetros de medición de la variable es precisar aspectos y elementos que se pretenden cuantificar. Es por eso que hablábamos al principio de que la operacionalización de variable es un paso a paso. No es solamente el objetivo, la variable y el indicador. Es decir, no es solo el objetivo, la variable y de una vez caigo al instrumento. No. Entre ese, entre uno y otro, hay toda una serie de pasos que debo considerar para evitar sesgos en la información para que esa variable realmente me dé una aproximación a esa realidad que estoy midiendo. Podemos observar ahí el proceso de operacionalización, ¿verdad? es lo que estaba indicando ahora, es pasar de todo lo teórico, de todo ese bagaje teórico del que ya me he empapado como, como investigador y pasar eso a lo empírico, a lo medible. Tengo la reflexión, para recapitular un poquitito hasta aquí, entonces recordemos que tengo la reflexión de todo el bagaje de información, ¿verdad? Del tema que estoy investigando, tengo la reflexión de mi objetivo, que es lo que pretendo medir, y entonces a partir de ahí nace mi variable, ¿verdad? La describo, la conceptualizo, ¿verdad? Determino cuáles son los aspectos que quiero medir, ¿verdad? Entonces estoy pasando de la variable al concepto y a las dimensiones y posteriormente a los indicadores. Indico qué es lo que pretendo medir y ahora sí a partir de todo ese procedimiento que he hecho, nacen los ítems o los valores o lo que llamaríamos el instrumento con el que pretendo medir las variables de mi investigación. Vean inclusive que ahí hay una flechita verdad donde está este, el cuadrito de ítems o valores hay una flechita que me devuelve porque este no es un proceso aislado es un proceso que va a responder esa esa recolección de información va a responder a todo lo que he indicado anteriormente verdad de, de alguna manera entonces si paso solamente de variable a la construcción de instrumento y me salto todo todo lo demás no estaría determinando o no estaría enfocándome en un camino que me lleve a medir esa, esa realidad que pretendo medir de una forma adecuada, de una forma confiable y viable. De esos términos hablaremos un poquitito más adelante. Ahora bien, ya vimos qué es, qué es una variable, qué son, qué son dimensiones. Las dimensiones son aspectos en que puede ser considerado un concepto es el rasgo de la variable que permite ser medido, de alguna manera podríamos decir que la dimensión es un nivel más bajo de la, que, que la variable, es un aspecto específico, ¿verdad? son términos que nos pueden ayudar a conceptualizar estos términos, entonces tenemos variable, dimensión, que es un nivel un poco más acotado de lo que pretendo medir, son aspectos cercanos a la variable pero en un nivel más bajo. Y también podríamos decir que, esta, que las dimensiones se ubican entre la variable y el indicador. Un ejemplo de esto es estrategias. ¿verdad? Si tengo como variable estrategias, puedo tener como dimensiones estrategias pedagógicas, estrategias didácticas y estrategias metodológicas. ¿Lo ven? Entonces están relacionadas, pero en un nivel más bajo. Estrategias es un concepto mucho más amplio y empiezo a determinarlas en, eh, o cl a clasificarlas en este caso en esos otros aspectos. Entonces estaría pasando a dimensiones. Ahora bien, en cuanto a los indicadores, estos señalan cómo se va a medir la dimensión. ¿verdad? Son las aproximaciones al concepto. Es la cuantificación de esos aspectos. O la elaboración métrica de, de la dimensión. Y también podríamos decir que los indicadores son valores que adopta la variable. Para cada dimensión, debería haber al menos un indicador. Ojo con esto, verdad? Mucha atención. Para cada dimensión debe haber al menos, al menos un indicador. Eso significa que podría haber más, ¿verdad? Mientras más desglosemos una variable en dimensiones y a su vez las dimensiones en indicadores, tenemos más posibles este, oportunidades de, de este, recolectar información que nos permita medir el objetivo. Recordemos que este es un proceso, ¿verdad? Este, vertical que al final ¿verdad? se devuelve para poder contestar o para poder este, cumplir con nuestros objetivos de investigación. Los tipos de indicadores. Algunos autores nos señalan que tenemos este, indicadores descriptivos. ¿verdad? Tratan de explicar o poner de manifiesto la regular, regularidad existente en un conjunto de datos. Es decir, tratan de describir eso que pretendemos medir y el analítico es el que trata de explicar esos datos. También hay aspectos que debemos de tomar en cuenta para elegir indicadores. ¿verdad? Como confeccionar una lista, recordemos que hemos hecho énfasis en hacer una revisión exhaustiva para tener un bagaje de información de lo que pretendemos medir y poder iniciar con todo un proceso de operacionalización que no nos permita, este, o, que, o más bien que nos permita enfocarnos en el proceso de investigación. Entonces en este caso algunos aspectos que nos, que nos este, consideran algunos autores es hacer una lista de posibles indicadores, ¿verdad? cuando ya tenemos entonces la variable, la dimensión, hacer una lista de posibles indicadores que nos van a permitir medir esa dimensión y a su vez esa variable. Esto para no, para no desenfocarnos, como les decía, ¿verdad? Entonces en este caso hasta nos damos el lujo de poder clasificar qué sí nos sirve y qué no nos sirve. Acudir a indicadores ya validados también es una de las recomendaciones que nos brindan algunos autores, ¿verdad? Eso inclusive nos permite ir más seguros a lo que estamos este, eh, investigando, al proceso que estamos trabajando. Para elegir los indicadores es importante tener el mayor número de indicadores, ¿verdad? Como ya lo mencionábamos anteriormente. También, también es importante que tengamos en cuenta que no se trata de hacer... Toda una lluvia de indicadores y pasarnos todo, el, todo ¿verdad? el proceso de investigación haciendo todo esto. Si ya tenemos el bagaje de información y si ya tenemos claro qué es lo que pretendemos medir, esto solo lo que quiere indicarnos es que al hacer la lista podemos clasificar qué nos sirve, qué no nos sirve y qué nos haría falta o cómo podríamos medir esa dimensión. Recordemos eso, cómo podríamos medir esa dimensión, de forma que no nos quede in, eh, que a la hora de hacer el análisis posteriormente no nos demos cuenta que nos hace falta información. ¿verdad? Lo vamos a ir viendo más adelante en algunos ejemplos que vamos a realizar. Al final el proceso de operacionalización como les mencionaba termina con la elaboración de ítems o valores, ¿verdad? que es el valor que le adjudicamos a cada indicador y también podríamos mencionar ahí que algunos autores nos, nos, este, nos ¿verdad? Nos, nos recomiendan que se le asigne un coeficiente de ponderación. En este caso, verdad, lo que más utilizamos al menos en la Cátedra de Investigación y en otros procesos investigativos de la UNED, es la regla de tres, cuando hacemos la conversión a los porcentajes una vez que estamos haciendo el análisis. Muy bien, vamos a empezar con la parte práctica de la operacionalización de objetivos. Y recordemos, ¿verdad? Que aunque aquí en este ejemplo no, no indicamos primero el objetivo, no es porque se nos haya olvidado, sino es por por cuestiones de espacio y para dejarles claro a ustedes, ¿verdad?, el, el proceso de la operacionalización. Entonces, en este caso, recordemos, objetivo. Tengo el objetivo y a partir de ahí y del bagaje de información que he revisado, nace la variable, luego, ¿verdad?, la dimensión, luego el indicador y por último caigo al ítem. Si tomo por ejemplo como variable relaciones familiares, ¿verdad? vean el ejemplo inclusive que utilizamos ahí esta tablita en algunas orientaciones de, de los cursos de la cátedra de investigación van a ver algunos ejemplos este, con esta tablita. Entonces vamos a ver por acá cómo vamos a ir desglosando ese proceso de operacionalización. Recordemos, voy a devolverme para que recordemos y tomemos en cuenta que la variable es relaciones familiares. A partir de esa variable, relaciones familiares, nace la dimensión diferenciación de los papeles. ¿verdad? ¿De los papeles de dónde? De las relaciones familiares. Tenemos dos indicadores que se desglosan de esa dimensión. Una es la valoración del papel de la mujer orientado al hogar. Ese es un indicador. El otro indicador que tenemos es el índice de convencionalismo en los papeles conyugales. Un posible ítem para el primer indicador valoración del papel de la mujer orientado al hogar es por ejemplo ¿Cree usted que la educación de la mujer debe estar orientada a saber llevar un hogar o bien a aprender un oficio o profesión? Y a partir de ahí desglosamos las opciones de respuesta ¿verdad? Que podrían ser de acuerdo, en desacuerdo, indeciso, Verdad u otras otros, este, opciones de respuesta que consideremos necesarios para poder medir el objetivo. Otro indicador que tenemos de la diferenciación de los papeles de esa dimensión es índice de convencionalismo en los papeles conyugales. Observemos que el ítem, el lugar de la mujer es el hogar, el hombre debe ganar lo suficiente para mantener su casa, el hombre no debe hacer ninguna faena de la casa, la mujer debe obedecer siempre a su marido, la mujer no debe de trabajar fuera de casa. Esa afirmación ¿verdad? puede tener como posibles opciones de respuesta, de acuerdo, en desacuerdo, indeciso. ¿verdad? U otras opciones de respuesta que consideremos para medir nuestro objetivo. De la variable Relaciones Familiares ¿verdad? y de la dimensión Diferenciación de los Papeles, tenemos otro indicador y es las expectativas familiares de los papeles de los hijos de distinto sexo. Un posible ítem para medir este indicador puede ser ¿Qué cualidades de la siguiente lista preferiría usted en un hijo suyo varón y cuáles en una hija? Y le damos la opción, marque las tres más importantes, obediente, responsable, decente, con espíritu de superación, con confianza en sí mismo, trabajadora, con buenos modales. Ese es un posible ítem. Recordemos que en este proceso de operacionalización hemos venido hablando que mientras más indicadores tenga la dimensión, ¿verdad? nos va a dar mayor oportunidad de medir todo lo que pretendemos medir. Entonces, en este ítem este inclusive podría desglosarse en dos y podríamos inclusive decir, cuando hablamos de marque las tres más importantes, podríamos dar la opción de números ¿verdad? y estas opciones de respuesta marcarlas en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y darle la opción de que marque según el nivel de importancia. Entonces ahí estaríamos hablando inclusive de otro ítem que podríamos construir para medir ese indicador. Ahora bien aquí tenemos otro ejemplo la variable es intención del voto para las próximas elecciones para alcalde y tenemos la dimensión intención de voto por partido e intención de voto por candidato. ¿Lo ven? Relacionado con lo que les mencionaba anteriormente ¿verdad? Este, mientras más desglosemos menos oportunidad hay de, de que no tengamos la información suficiente para poder cumplir nuestros objetivos. Un indicador para la dimensión e intención de voto por partido es la intención de voto favorable y la intención de voto desfavorable en este caso. Un ítem para lo favorable podría ser en las próximas elecciones para alcalde ¿por qué partido piensa votar? Para el desfavorable podría ser en las próximas elecciones para alcalde ¿por qué partido nunca votaría? En ambos ítems damos las opciones de respuesta verdad, para que la persona, este participante del estudio pueda marcar esa opción. Para la dimensión intención de voto por candidato tenemos un, el siguiente indicador intención de voto favorable intención de voto desfavorable. Para, el, para la intención de voto favorable podría ser un ítem. En las próximas elecciones para alcalde ¿por qué candidato piensa votar? en las próximas elecciones para alcalde, ¿por qué candidato nunca votaría? Ahí tenemos esos ejemplos y vamos a pasar a otro ejemplo eh, por acá para que vean cómo ir desglosando y cómo inclusive de una dimensión se, pueden, ¿verdad? Este, se, puede, le, se le pueden atribuir hasta tres indicadores o más. Para la variable satisfacción laboral tenemos la dimensión satisfacción laboral respecto al superior, un posible indicador es en qué medida está satisfecho, qué tan satisfecho está con el trato, qué tan satisfecho está con la orientación que le brinda en este caso su superior y posibles ítems para estos indicadores son, en qué medida está usted satisfecho con su superior inmediato, eso sería para el indicador 1. Para el indicador 2 ¿qué, ¿Qué tan satisfecho está con el trato? Un ítem sería ¿Qué tan satisfecho está usted con el trato que recibe de parte de su superior inmediato? Y les brindamos a continuación las opciones de respuesta para que este marque en la que más corresponde en este caso. ¿Qué tan satisfecho está con la orientación que le brinda su superior? Ese es otro indicador. Un posible ítem sería, ¿qué tan satisfecho está con la orientación que le proporciona su superior inmediato para que usted realice su trabajo? Y brindamos las opciones de respuesta. Veamos cómo de esta variable satisfacción laboral ya teníamos una dimensión, satisfacción respecto al, su al superior. Pero también podremos derivar de ahí otras dimensiones. Un ejemplo que les ponemos por acá es satisfacción respecto de los compañeros. Pero también podríamos hablar inclusive satisfacción con respecto al lugar de trabajo ¿verdad? y otras dimensiones que nos permitan medir esa variable de forma un poco más amplia y de acercar entonces esa medición de acercar esa realidad de alguna manera de lo teórico a lo empírico ¿verdad? que era como la figurita que, no, que veíamos anteriormente. Anteriormente les hablaba de términos como validez y fiabilidad, ¿verdad? que son términos de gran importancia en la operacionalización. Estos términos se pierden cuando pasamos solo de la reflexión del objetivo, la variable y de una vez al ítem. Se pierden ¿Por qué? Porque veamos que si no realizamos todos esos pasos coordinados o todo ese desglose del que les hablaba, podríamos caer en el error de perdernos entre la coherencia eh, de perder coherencia entre lo teórico y lo empírico que eso es lo que eh, llamamos validez verdad es pasar de esa realidad teórica de todo de todo ese bagaje teórico pasar eso o medir eso verdad este pasarlo a lo empírico. Entonces de alguna manera tiene que haber una coherencia entre eso teórico y esa realidad que estamos midiendo. Si pasamos del objetivo variable y de una vez al ítem, al, cu al cuestionario o, o al instrumento que pretendemos utilizar, perdemos validez si no hacemos ese desglose coherentemente. También otro término que les mencionaba anteriormente es la fiabilidad que es la capacidad del instrumental para obtener resultados similares. Ese desglose del que hemos hablado acá y esos ejemplos que hemos presentado es precisamente para que ese instrumento que usted construya, ese instrumento que usted elija para medir sus objetivos, tengan por sí mismos las, la capacidad de obtener resultados similares en contextos diferentes. Eso es lo que llamamos fiabilidad del instrumento. ¿verdad? y que solamente se gana a partir de la validez. En este caso podríamos pensar que validez y fiabilidad son do dos términos que se complementan, se relacionan entre sí. Muy bien, hasta este punto entonces vamos a recapitular de todo lo que hemos venido conversando en esta videoconferencia. Primero, tener presente lo que se pretende medir, es decir, nuestros objetivos. No podemos perder de vista en ninguno de estos pasos cuáles son nuestros objetivos. Hacer una revisión exhaustiva de la información, ¿verdad? Desde, de la información teórica que tenemos, eso nos va a permitir no solo tener un panorama más amplio de lo que se está investigando y de cómo nosotros podríamos investigarlo de una forma novedosa sino también darle característica a esa variable, es decir, conceptualizar esa variable que pretendemos medir. Además de, de, este, de, de que con esa revisión exhaustiva podemos construir las dimensiones e indicadores de forma más, más, este, <coughs> perdón, de forma más pertinente a la realidad. Ese proceso de reflexión además nos permite hacer una transición de lo general a lo particular. También es importante que pongamos atención y cuidado en el proceso ¿verdad? para que de alguna manera a la hora de construir nuestros instrumentos sean directamente de las dimensiones e indicadores que ya hemos establecido. Recordemos que esas dimensiones e indicadores ya emergen o han, este, han, han surgido a partir de la variable ¿verdad? y hasta a su vez a partir de los objetivos. Entonces hay que poner mucha atención para que sea un proceso coherente, para que sea un proceso viable y confiable. Además, tomemos en cuenta que una vez que identificamos las variables, los dominios y los indicadores y que hacemos esa revisión y reflexión de la información, podemos ahora sí hacer una elección del instrumento de forma segura para para poder inclusive hacer este una prueba verdad de ese instrumento ojalá es esto es una recomendación que siempre brindamos verdad cuando hacemos procesos de este investigación hacer una prueba de ese instrumento inclusive antes de aplicarlo verdad que nos permita inclusive eh, corregir verdad algunos ítems eh, o incluir algunos ítems verdad ese es un momento importante para darnos cuenta de si nos hace falta ítems para poder recoger esta información que nos permita medir eh, nuestros objetivos y a eso es a lo que llamamos prueba piloto ¿verdad? Este, no necesariamente es, ya sabemos que en estos procesos estén nuestros estudiantes pues a veces se ven en situaciones muy limitadas inclusive para poder aplicar los instrumentos para sus proyectos pero podríamos hacer un, un acercamiento de ese instrumento que ya este realizamos y no ir a aplicarlo así verdad a la ligera y, y darnos cuenta ya cuando estamos aplicando ese instrumento que tiene posibles errores y que eso no sesga de que nos sesga de alguna manera la información que estamos presentando en el análisis. Todo eso conlleva la construcción del instrumento. ¿Verdad? Es, es un proceso un poco este, amplio y que culmina verdad este Es un proceso un poco amplio todo este proceso de operacionalización de variables y que culmina con la aplicación del instrumento. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que la operacionalización de objetivos no es solo la transición del objetivo al instrumento sino que hay en el, en el intermedio hay toda una serie de pasos que tenemos que realizar. Vamos a ver si ahora entonces hacemos este cierre con, este la, con esos pasos de los que hemos hablado. Tenemos el objetivo, ¿verdad? nuestro objetivo este, eh, el que pretendemos medir, de este objetivo nace la variable, hacemos la reflexión este, eh, teórica de forma que nos permita ampliar esa variable y este, complementarla. De la variable nacen las dimensiones, de las dimensiones nacen los indicadores y a partir de los indicadores nacen los ítems o los valores y de esos ítems entonces construimos nuestros instrumentos de medición. Espero que esta información les, a, les sea de mucho provecho a todos. ¿verdad? Es, es una información inclusive para nosotros de mucha importancia porque de alguna manera estamos este, aportando ¿verdad? Este, a a que estos procesos de investigación, a estos ejercicios de investigación mejoren, ¿verdad? Entonces, esperemos que les sea de mucho provecho, que, que le saquen todo el provecho, ¿verdad? Este, el máximo posible y no se la queden, ¿verdad? Recuerden que ese es uno de los lemas que siempre tenemos en la cátedra, no se queden con la información, compártanla, porque mientras más de nosotros aprendamos a hacer estos procesos correctamente, mejor estaremos aportando a la educación. Muchas gracias Manuel por este espacio. Muchas gracias Memi. Este, sabemos que tenemos personas que están conectadas en los diferentes centros. También sabemos que hay eh, algunas personas en centros universitarios. Acá mismo en el centro universitario, más bien en la sede central en Sabanilla, hay una estudiante. Entonces vamos a pasar unos 3, 4 minutos para que ustedes puedan ir pensando en sus dudas las puedan anotar y ahorita vamos a hacer, entonces hacer el pase a los centros universitarios y a recapitular con las dudas que ustedes expongan acá en el chat de la videoconferencia. Muy bien, para atender esta es la consulta que nos hacen por medio del chat de Silvia. Eh, Silvia nos, nos dice que ampliemos un poco el concepto de la variable dis discreta. Hablamos de que la variable continua, ¿verdad? y pusimos como ejemplo eh, la edad, que la variable continua es la que no tiene, ese, es la que tiene eh, valores intermedios. ¿verdad? Entonces la edad, por ejemplo, entre 38 años y 39 años hay un montón de valores. Hay meses, hay días, ¿verdad? inclusive podríamos hablar de horas eh, 38 años un día y cuatro horas. ¿Verdad? Entonces tenemos una infinidad de valores que podríamos atribuir entre 38 y 39 años. Por eso es que la edad es una variable continua. En el caso de la variable discreta no hay posibilidades de intermedios. Por ejemplo la, la variable hermanos. No podríamos hablar de que tengo un hermano y medio ¿verdad? En ese caso no hay posibilidades de valores intermedios. Ese es el concepto de la variable discreta. O sea, es que uno solamente puede tener uno o dos hermanos, no puede tener medio hermano ni hermano y medio, así es ¿verdad? Pero así sí es. puede tener dos años y medio, dos años y siete meses, dos años siete meses, siete días, tres horas, ¿verdad? Así es. Eso es lo que querés decir. Así es. Ok, perfecto. No sé si les queda un poquito más claro ese elemento. Noemi, también me gustaría que vos ampliaras un poquito el aspecto de que eh, ¿Qué pasa si yo planteé mal mis objetivos de investigación, verdad? O mis objetivos de investigación no están respondiendo a lo que yo quiero investigar. ¿Cuáles serían las consecuencias de tener un objetivo de, de investigación uh -huh. equivocado para la, lo que es la operacionalización de las variables? Uh -huh. En ese caso, lamentablemente, todo su proceso de investigación estaría eh, mal, ¿verdad? Porque es, los objetivos, hay que ponerles mucha atención a los objetivos y orientarlos y enfocarlos bien porque de estos depende todo el proceso de operacionalización. Entonces si los objetivos están mal planteados, todo, el, todo su proceso de operacionalización va a estar mal planteado. Aunque usted haga paso a paso, aunque de ahí derive variables y aunque de ahí haga este, derive dimensiones, indicadores y este, derive instrumento, va a ser un, proce, un proceso que no le va a dar los resultados este, esperados. Porque ya este, desde el principio, verdad, está de mal su proceso, sus objetivos están mal planteados. Uh -huh. Entonces, para empezar, verdad, este proceso de operacionalización es importante que nuestros objetivos ya estén bien planteados antes de, verdad. Y eso, este Manuel inclusive, me lleva este a, a, a verdad, a incluir otra recome otra recomendación importante para esta videoconferencia y es que tomemos en cuenta que no podemos aplicar ningún instrumento a que, hasta que estemos seguros de que nuestro proceso de operacionalización está correcto. ¿verdad? Empezando por el planteamiento de objetivos. ¿verdad? Este, esto lo traigo acá este, ¿verdad? a colación porque hay estudiantes que de una vez que plantean este sus objetivos, inclusive verdad ya están tan ansiosos de, de hacer su proceso, de su trabajo de campo, que van y aplican sus instrumentos y no dan chance a que se haga inclusive la devolución ¿verdad? De, de, de este proceso esté corregido para que puedan hacer una buena aplicación de instrumentos. ¿verdad? Sí, entonces, retomando, si los objetivos no están bien planteados, su análisis va a estar mal su proceso de recolección de información va a estar mal y su proceso de operacionalización va a estar mal. Okay. Por más que haya seguido los pasos. Okay. Okay. La otra parte que me gustaría que ampliaras me sería cómo se relaciona esta operacionalización con los instrumentos y las técnicas de recolección de información que yo voy a aplicar cuando esté haciendo mi investigación. Bueno, hay una relación muy estrecha entre estos este, porque Recordemos que el proceso de operacionalización, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente, al desglosarlo, el último paso, ¿verdad? Este que yo esté con el que finalizo este proceso de operacionalización es con la construcción de mis este, instrumentos, ¿verdad? O de mis técnicas de recolección, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando este, yo hago todo este desglose, ¿verdad? De la variable, de la dimensión, del uh -huh. indicador, ¿verdad? El ítem cuando ya yo tengo todo este proceso ahora sí puedo hacer o puedo elegir ¿verdad? cuál instrumento puedo utilizar a partir inclusive de los ítems que yo he ido creando ¿verdad? Este eh, y relacionados directamente con los indicadores que he creado entonces hay una relación muy estrecha si yo tengo un instrumento bien construido me va a permitir medir ese objetivo de mi investigación ¿verdad? de forma más aproximada a la realidad es decir me va a permitir pasar esa teoría ¿verdad? Este, o medir esa teoría de la que ya este he, he investigado, acercarla más a la realidad posible, más a lo que está pasando ¿verdad? en relación con el tema que estoy investigando. Entonces si sí hay una relación muy estrecha, inclusive podríamos hablar de que es una relación ¿verdad? que nace en los objetivos, que termina en los instrumentos pero que también se devuelve. ¿verdad? Por eso es que hablábamos de coherencia verdad, este, en, en todo este procedimiento. Uh -huh. Ya entiendo. Dice Silvia que muchas gracias, que le quedó muy clara y entendida la explicación que le dio con relación al manejo de esa variable. Uh -huh. eh, me gustaría nuevamente reiterar si tienen dudas para que aprovechen Todavía tenemos bastante tiempo por acá, podríamos escucharles otras dudas, otras consultas. Eh, inclusive podrían plantear algo, eh, ¿verdad? Que ustedes tengan duda con relación a lo que ustedes están trabajando. Eh, muchos cursos el día de hoy o la próxima semana se están haciendo entregas de los primeros avances que incluyen lo que es los objetivos y prácticamente esta videoconferencia les va a ser útil a partir de las próximas semanas cuando ustedes van a tener que empezar a hacer lo que es la operacionalización de, eh, de los objetivos y de las variables de los trabajos de investigación que ustedes están realizando. Entonces, eh, nuevamente repasar que ustedes tienen que prestar mucha atención a los conceptos, al marco teórico, a lo que se han planteado que desean investigar para que puedan tener muy clara nuevamente la operacionalización de las variables que van a realizar de sus trabajos de investigación. ¿verdad? Obviamente también tienen a, a, el apoyo de los tutores y las tutoras que están en plataforma que están aclarando sus dudas y revisando sus trabajos para que ustedes hagan las mejoras necesarias y puedan seguir avanzando durante el cuatrimestre. Muy bien, para cerrar este espacio eh, queremos hacer énfasis en que los autores en los que nos hemos apoyado para este, brindarles esta información son este, Barrantes, el libro de Barrantes, investigación, un camino al conocimiento, un enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto, el libro metodología cuantitativa, estrategias y técnicas de investigación social, el libro medir en las ciencias sociales, el libro de metodología de la investigación y el libro de eh, la unidad didáctica de fundamentos y metodología de la investigación en educación 1. Es muy importante que si ustedes tienen acceso a estas fuentes, también las puedan consultar para que amplíen un poco más esta la información que les hemos brindado hoy. Bueno, nuevamente agradecerles, recordarles que la videoconferencia va a estar disponible en unas horas en el canal de la biblioteca y en los diferentes canales de la cátedra de investigación. Eh, que la utilicen, que la repasen, que si tienen dudas sobre la videoconferencia luego se la pueden plantear directamente a sus tutores y tutoras y agradecerle a la tutora Noemí, este muchísimas gracias. Sí, gracias a usted Manuel. Y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas de los diferentes centros y en sus diferentes casas y muy buenas tardes.